Buenas amigos y amigas, de grande premio para el fin de semana que tuvimos con el Gran Premio de Estados Unidos, en el que después de una gran carrera, con muchos adelantamientos, muchas luchas, eh, sin duda muchos puntos atractivos de una gran carrera, todo terminó con una sanción muy polémica y que sin duda manchó un poco la, lo que fuimos a ser la carrera, ¿no? Y es que la FIA venía ya de una polémica del Gran Premio de Japón, el tractor en, en pista, el Pierre Gasly y todo demás, y ahora, cuando pareció un fin de semana más o menos tranquilo, nos encontramos con una nueva situación y una polémica sanción seguramente innecesaria y seguramente eh, también con las cosas otra vez mal hechas. Y es que vamos a explicar la sanción de Fernando Alonso. ¿Fue justa o no fue justa? ¿Realmente eh, era merecida esta sanción a Fernando Alonso? Pues bueno, para empezar vamos a poner un poco todo en contexto, vamos a situar esas, esa sanción viene desde que Fernando Alonso tiene un gran accidente con Lance Stroll, sale incluso despedido por los aires, acaba impactando contra las barreras y sorprendentemente y seguramente inesperadamente para todo el mundo, Consiguió llevar el coche hasta los boxes y al pin, reparó el alerón delantero, cambió los neumáticos y volvió a la pista. A partir de ahí empieza una remontada hasta la séptima posición con un buen control de los neumáticos, una, una actuación heroica prácticamente, ¿no? un poco, estamos muy, po muy poco acostumbrados a ver un coche volar por los aires, estar último y terminar en la zona de puntos, pues realmente una actuación que... que Despertó el interés de, mucho, de muchos aficionados, que incluso se lanzaron elogios al, al bicampeón del mundo, y que finalmente quedó todo manchado por una sanción de 30 segundos, que acabó dejando a Alonso fuera de los puntos en decimoquinta posición. ¿Y por qué esta sanción? Pues porque la FIA aceptó fuera de plazo, fuera de plazo, 24 horas en 24 minutos en concreto, fuera del plazo, eh, en el que los, los equipos pueden eh, presentar, pues. Eh, reclamos sobre la carrera, protesta sobre la carrera, y Haas lo hizo 24 minutos tarde. Eso implicaba una investigación sobre Fernando Alonso por haber conducido un coche no seguro después de ese accidente, y específicamente por el retrovisor que colgaba del coche y acabó desprendido en medio de la carrera. La, los comisarios, más concretamente la FIA, Analizó esa situación y acabó clavando una sanción de stop and go a Fernando Alonso. Al haber tenido la carrera se convertían en 30 segundos, que fue lo que le dejó fuera de los puntos. ¿Fue justa esta sanción? No, seguramente no. Porque esta situación realmente sí que a lo mejor podía llegar a ser peligrosa, podía implicar un riesgo para los pilotos si se desprendía ese retrovisor del alpine de Fernando Alonso, pero para eso tenemos una bandera que Kevin Magnussen, que por culpa de, de, de haber recibido tanto esta bandera Kevin Magnussen a lo largo de esta temporada, Haas, presentó este recurso ante la FIA, el, se llama la bandera negra y naranja. Una bandera negra con un puntito naranja que obliga al piloto a pasar por boxes a reparar los daños del coche. Esa bandera no se vio en carrera, no se, vio, eh, no se aplicó a Fernando Alonso, pese a que Haas... Lo pidió, lo solicitó a los, a los directores de, de carrera, hasta dos, en dos ocasiones, pero es que tampoco se aplicó con Sergio Pérez cuando llevaba el, el alerón medio colgando, John Russell también llevaba el alerón tocado, hubo bastantes luchas ¿no? Y que implicaron también contactos y que dejaron algunos coches dañados y no se aplicó en ningún momento y en ningún coche. Porque Alonso, por el, al, por el retrovisor, sí se acaba sancionando, y por ejemplo, pilotos como Pérez, Russell, que también tenían el coche dañado y, y tenían piezas desprendidas del coche, no recibieron esta sanción. Es el primer punto de todo. En segundo lugar, eh, también nos encontramos pues, precedentes, los grandes precedentes de la Fórmula 1 que no acaban siendo coherentes con las sanciones o con las tomas de decisiones que nos encontramos ahora. Y es que no hay que ir más allá de 2019, donde en una carrera, en un Gran Premio de Japón de 2019, tuvimos también Hamilton, Leclerc con los eh, retrovisores eh, colgando de sus coches, incluso perdiendo esos retrovisores, y no se aplicó ni ninguna bandera negra y naranja, ni se aplicó ninguna sanción, y mucho menos un stop and go de 30 segundos, como el que ha recibido Alonso. Así pues, ¿es justa esta sanción? Pues seguramente no, y es que se tendrían que haber hecho las cosas bien. Si realmente ves que el coche pues, puede, componer, puede comportar un riesgo para el resto de pilotos, saca esa bandera negra y naranja, manda al coche a boxes en ese momento en el que realmente comporta un, un, un peligro para el resto, y no lo hagas cinco horas después de terminar la carrera cuando ya realmente... No importa si era seguro o no, porque ya hemos terminado la prueba. Así pues, un capítulo más de polémica con la FIA nos va a dejar mucho de que hablar esta semana hasta el Gran Premio de México. Así pues, vamos a ver qué, qué ocurre y si realmente Alpine intenta. Eh, protestar esta, esta sanción y que le devuelvan los puntos a Fernando Alonso. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta sanción a Fernando Alonso? ¿La veis justa o no? Dejad un comentario.